Reforma al pensionista solo beneficiará a los bancos. Mientras la tendencia mundial es desaparecer a las Afores, en México se acaba de crear una más con los ahorros de los trabajadores. Expertos han advertido que los supuestos rendimientos solo irán a parar a los bolsillos de los bancos. Y a pesar de que las bancadas de Morena y del de PRD Trataron de evitar la aprobación de la ley al tomar la tribuna. Finalmente fue aprobada con una mayoría de 343 votos. Y hubo casi golpes, hubo protestas como este diputado de Morena que lanzó monedas a los diputados que aprobaron la ley. Que finalmente, pues ha pasado. Desaparecer el pensionista es un grave golpe a los trabajadores, como dice el experto Héctor Barba García. Porque él argumenta, el dinero solamente va a ir a parar a los bolsillos de los bancos. Mientras, el líder del sindicato de los trabajadores al servicio del Estado, Joel Ayala, nos pues dice que él apoya totalmente esta iniciativa porque beneficiará altamente a los que integramos el pensionista. Y así también, diputados del PRI, como esta diputada Lady Fabiola Leiva, presume los beneficios de lo que será una de las más grandes afores de México donde aquí explica de esta infografía que estuvieron difundiendo masivamente en Twitter, de cómo pues los rendimientos supuestamente van a ir a parar también a los trabajadores. Pero muchos expertos, Max Ortega Aguirre y Analicia Solís de Alba, investigadores de la UAM, hacen un análisis de cómo el modelo de las Afores pues, realmente no está beneficiando a nadie. Y como te contamos aquí en lo que sigue, la tendencia mundial es volver a a estatizar los fondos privados de pensiones. ¿Por qué? Porque tras los fracasos de Estados Unidos, Chile y Reino Unido se ha demostrado que no ha sido una muy buena idea. Las Afores siempre ganan y los trabajadores siempre pierden. ¿Por qué habrán aprobado los oficialistas el uso de tanto dinero ahorrado por los trabajadores? ¿Qué se traen entre manos? Ya se ha demostrado que no es una buena idea en casi 30 años de Afores. ¿Para qué van a necesitar ese dinero? ¿Qué opinas?